La Vicerrectoría de Gestión Universitaria, la Subdirección de Gestión de Proyectos SUP y el Comité de Ética en la Investigación invitan al primer Seminario de Integridad Científica hacia la construcción de criterios institucionales de la ética en investigación. Este 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía se contará con la presencia de invitados internacionales y nacionales entre los cuales se destacan. María Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana de México Gloria Palma de la Universidad del Valle Olga Lucía León de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Camila Medina Arbeláez en representación del Centro Nacional de Memoria Histórica Germán Vargas Guillén, Raúl Cuadros y Pablo Paramo de la Universidad Pedagógica Nacional Durante el evento se realizarán la conferencia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la presentación del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenga en cuenta que la asistencia al seminario requiere de preinscripción, por lo cual deberá ponerse en contacto con la Subdirección de Gestión de Proyectos SUB en el teléfono 594-1894 extensión 625. primer seminario de integridad científica hacia la construcción de criterios institucionales de la ética en la investigación.